para todos bienvenidos a mi canal soy Sleepintora y seguimos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke lo habíamos dejado por aquí y ya está atardeciendo y vamos a seguir luchando contra este señor no tengo ni que planificar mi viaje esta, esta aplicación lo hace todo por mí y empezamos fuerte porque empezamos con un super combate <risa> con el ante Ryan que nos trae un ta y echamos a Ani para adelante que intimida ese rata bajándole ¿eh? el ataque y para para para para para para Vamos para para de para para Con la intención de envenenar a para para para mucho más fácil derrotarlo Uh... Poco energía Vamos a ver si lo envenenamos. ¡Ah! Vamos a un mondisco. Mondisco. Tómalo ahí. Adiós, patata. Anto subieron al 19. La aplicación me ha recomendado usar a Ratata en este combate, pero no he podido... No ha, no ha sido de mucha utilidad. Pues no. No creas en las aplicaciones cuando debes de seguir a tu corazón. ¡Qué cursi! Antes subió al 19? Vale, vamos a meter a... Siul. Siul. Contra esta señora de aquí. Que la Pillado de peso, perseguido De sorpresa, perdón. Todos buscamos algo en esta vida. Yo, por ejemplo, estoy buscando el amor. Pues busca, hija. Busca. Clodovea, Un saludo a, Clo a todas las Clodobeas del mundo. Que deben de haber montones. <ríe> oh, un miau no a Lola. Venga, Siul. Yul va a usar. Viento plata. Ah, tenía que usar, haber usado. Uh. No se echó para atrás con el sorpresa. Pues nada, viento férico. Izzybul sube al 19. ¿Ani también? Bien, bien. Uh, no, no lo leí. <ríe> bueno. En Pokémon Sol, aquí esto este esto no estaba. Vamos a ir aquí. Dice, Vaya de los Pikachu, un paraíso eléctrico. Por supuesto, ¿cómo va a llamarse así y no visitarlo? Así que... Metemos a Anto aquí a, No, a Dariusito Y vamos a meternos aquí en el valle de los Pikachus Por pues sí Como su nombre indica, es un valle y está todo lleno de Pikachus ¿Viene uno a recibirme? Pikachu. Pikapi. Bienvenido al Valle de los Pikachu. En mi, no, en mi nombre y el, de los, y el de estos Pikachu toma un pequeño regalo inspirado en, un, en Pikachu. En conmemoración de tu primera visita. Ya puedes usar las peatines de Pikachu. Ok. Así podrás decorar el, el Valle de los Pikachu al decorar las instantáneas de tu álbum de fotos. Mm, vale. <coughs> Primero, objeto. Un imán. ¿Qué ¿eh? puedo ayudarte? ¿Qué es este sitio? Como su nombre indica, es un lugar donde se reúnen toda clase de Pikachu. Entre ellos hay incluso un ejemplar que es una auténtica celebridad. Aunque ahora mismo, según parece, está en el Resort Hanoano, disfrutando de, las, de unas bien merecidas vacaciones. Y de aquí es de donde salen Pikachus. Coño. La teoría dice que deberíamos jugar con todo y hacernos amiguitos. Por el momento, solo he hecho eso, vamos a despedirnos. Vale, aquí había un, un sitio que si te, te, si te ponías en el medio, Ven, jiji, vengan a mí. Espérate, vamos a hablar con ella. ¿Te gustan los retos? Pues responde a, nuestra, a nuestro cuestionario sobre pichulogía para demostrar que eres todo un erudito en la materia. Vamos a ello. <coughs> Son cinco preguntas en total trata de acertarlas todas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué parte del cuerpo de Pikachu te permite saber si es macho o hembra? Pues todos sabemos que es la cola. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama lo que tiene un Pikachu en las mejillas? ¿Cómo se llama lo que tiene Pikachu en las mejillas? ¿Moflete? Saquitos fraga Fragrantes, bolsas alimentarias, alimentos bolsas de electricidad, de electricidad o redondeles picachungos <risa> Hombre, si los tocas te va a dar un Pikachungo ahí que te da gusto. Yo creo que era saquitos Fragrantes. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué se necesita para que Pikachu evolucione a Raichu? Que te coja cariño Hacerlo subir de nivel Usar una bola luminosa O usar una piedra trueno Bueno Escriba la respuesta aquí abajo 3 2 1 Ya ¿Acertaste? Es una bola luminosa Es una piedra trueno Es hacerlo subir de nivel Que te coja cariño no, es de Pikachu a Raichu. O sea, que te coja de cariño, será de Pichu a Pikachu. Hacerlo de subir de nivel nunca evolucionará a Pikachu. Es como haz. Usar la bola luminosa. La bola luminosa lo que hace es el poder aumentarle el, el ataque eléctrico, creo que es, perdón, el ataque especial a Pikachu y usar la piedra trueno. Es lo que lo evoluciona, a Raichu, así que. Usar la piedra. Vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué se diferencia un Pikachu variocolor? Con respecto a los Pikachu comunes. ¿Es más oscuro? ¿Es más claro? ¿Es transparente? Dios mío, es transparente. <risa> es blanco. <risa> bueno, o es más claro o es más oscuro. Es más oscuro. Y aquí la última pregunta. ¿Pikachu es la evolución de Pichu? Claro. Pero, ¿quién fue el descubridor de Pichu? ¡Wow! Uf. Uf. O Acno es primera evolución. Elm. Ciprés. Cucuino. Cipres. El profesor Ciprés fue el de Kalos, así que el niño está, está jodida, eh. Regalo un Pokémon. Acabo de decir un palabrota. De las cinco preguntas acertado un total de cuatro. Caray, casi te podría considerar todo un experto en el hábito de la pichología. Vuelve cuando quiera. Creo que es por las bolsas o por lo del... El entrenador este. A ver. La cola. Bolsas de electricidad. Vamos a poner ese. Piedra trueno. Más oscuro. El. Sacamos cuestionario. Y este es el resultado de las cinco preguntas. Has acertado un tal de cinco. Son bolsas de electricidad. Pues mira, yo pensaba que eran un saquito fragalante. Pues mira, todo el día se aprende una cosa nueva. Has acertado otras preguntas. Increíble. Desde luego, eres toda una eminencia a la rama de la pichulogía. Toma un regalito por tu primera matrícula de honor en pichulogía. Pikachulogía. Una gorra de Pikachu y una camiseta de Pikachu. Tómalo ahí. Vuelve cuando quiera. Cuando me da falta. A ver, síganme. Había un truco que era hacer así Vale, pero se alegrarán Solo si, los ha, si has hablado con ellos Así que vamos a jugar un pelín Vamos a ir a la derecha Y despedirse y con este señor, igual <coughs> yo he visto hacer esto con 5 a la vez, pero debe ser que se, se llevan a todos los Pikachu para allá. Despedirse, a ver cómo hago para que me siga. Este también está interesado. Vamos a ver cuánto hasta el centro puedo llevármelo. Despedirse. Míralo, ahí. Ahora mismo hay un par de ellos mirándome. Sí, pues ahora. Aquí poniéndote más o menos en el medio, giramos la, el joystick al completo. Pero tiene que estar más o menos en el medio. Y unos giros rapidísimos. ¡Ay! No me salió. Ahí, ¡Ey! Estás contento. <ríe> Hay truquitos. A ver, por aquí se podría sacar fotos. Este que quiere. Este tampoco sé lo que quiere. Aquí se puede sacar foto. Vamos a sacar fotos. Uh -huh. Ahí hay un Pikachu. Pues bueno, claro, como no he hecho muchas fotos. <risas> Digamos que no tengo la opción de... de encuadrar ni nada de eso. Así que... Mm, perfecto, ya con eso tengo. Sí. Vamos a ver cuánto nos dan por esta foto. Vale, ahora sí. Ya tengo la segunda versión de, de la cámara de fotos. Terminamos. Y ahora es cuando ya puedo ya hacerle zoom, creo. Vamos a ello. Se ha añadido el zoom. ¡Bien! Entonces ya puedo sacar fotos allá arriba. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! Es un sitio donde está muy chachi Venga Sí La opción de... De la cámara de fotos no la voy a usar más Porque es que... Mmm, me aburre, o sea, al menos Para el nooblog no, ¿vale? Pero sí que lo utilizaré Porque me encanta hacer Subir esto y, y hacer fotitos A ver ¿Qué quiere rotón? Nada Me quiere... Decir uh, que tiene. Que es la hora de la rotómbula. vamos a usarla. A subir niveles. Cupones refuerzo. Aumenta un nivel todas las características de un Pokémon en combate. Ah, pues vale. Pues. El único Pikachu que me queda por hablar es este. Ese Pikachu siempre se muestra distante. Sin embargo, me pareció ver que sonreía cuando se encontró con otro que llevaba una gorra. Mm. O sea, tengo que, co que coger al Pikachu con gorra y traerlo. Mira, se quedaron aquí los dos quietos. Qué guay. <risa> a ver, está preparado... Sí, vamos a usar a Driusito, a Anto, a Rommel, a y Nico, que no han aparecido hoy. Vamos a ver... <risa> Cogemos este objeto. Una nerviosfera. Súper bueno para subir niveles. ¡Ah! ¿La usamos? A ver, depende de qué Pokémon salga. Moodbrain. Vale. Adriosito tiene todas de perder. Y en realidad, todos mis Pokémon. No, vamos a usar el poder Z y una bomba sónica. Que ahora es carrera. Bueno, para la que no me acuerdo nunca el Poder Z de ataque normal. Carrera arrolladora. A ver cómo se las apaña Moodbrain. Ya podría haber sido ese mi Pokémon, el Pokémon de ruta. Pero bueno, firmeza. Oh my god. Sube la defensa y usa Terra Temblor. No, mate a Sadriusito. <ríe> me cago en la leche que me lo mata. Y encima viene otro. Ya esto ya... Cambiamos de Pokémon. Metemos a Silent Nico. ...que es tipo volador... ...y no puede hacer nadita. Y de paso... ...vamos a utilizar... ...este ataque nuevo que se llama... ...Viento Asiago, que no lo he visto nunca. La verdad. Nah, no es tan... ...bonito como me lo pensaba, pero bueno. Está bien. Adriusito... Por favor, adriusito. Mm, quítate del primero. <ríe> Falta alto y Romel por salir hoy. A ver. Mm. A ver. Vamos a luchar contra el cocinero. Para vencer a la capitana Lulu en combate es, es el mejor... Un mejor. Un combate es el mejor alimento de. en tu entrenamiento. No sé qué me pasó ahora que. Ya se me olvidó leer. Ya no sé cómo se leía. Masterchef. <ríe> Marcel te desafía. Saca Cutie Fly. Tipo roca bicho. Sale Anto. Perdón. Tipo bicho hada. disculpa, disculpa, estaba pensando en, en, en Anto, que es tipo roca. Y vamos a usar lanza rocas. ¿Y el poder Z de qué Tipo normal, déjalo. Vamos a usar colmillo Íño, lanza rocas, lanza rocas, que por corporesta. Es mucho mejor. Todo malo, Chao, beautyfly. La derrota no es precisamente plato de mi devoción. Bueno, pues te la comes igual. A mí tampoco me gustan las coles y me las como. A ver, vamos a meter a Romel, <coughs> aunque tengo un poco de miedo de que salga un Cabrawler de aquí. Míralo. <susurra> Por nada, no es un pokémon de ruta, Sí es un pokémon de ruta, no es un pokémon de evento. Así que, nada, tipo lucha, que encima utiliza ataques de tipo agua, todo malo ahí. Eh... Colmillo Iño. Eh, pues mira, <risa> eres medio bicho porque no aguantas desataque. Vaya ango. vaya pavaya y otra vaya pavaya, pues vaya. A ver, aquí hay un objeto, una raíz de energía. Estoy haciendo muy mal con tener a, a Romero al primero, comenzar otro movespray y la armamos. Pero me ha salido un Grubin, Así que perfecto. Me viene bien para subir un poco de nivel. ¿Cuál milloniño? Chao groobing. Venga. Nada, no sé si me he dejado algo Seguramente que sí, algo por esta zona No me suena, pero aquí tiene que haber algún objeto Pues no Vale, último Pokémon de la zona que va a luchar contra mí Y es un move Break, seguro ¡Oh! ¡Un Iglybuff! No pasa nada Pues mira, aunque es tipo normal, también es tipo hada Vamos a usar aquí el poder Z con una doble patada. Porque es tipo normal Hada, o sea, al ser Hada no le, no le duele tanto, pero al ser normal le tiene que doler un montón. Entonces pasa de un, de un daño por este de efectividad a uno neutro. Pero siendo un poder Z, yo creo. Y sí, se lo carga. Muy bien. Chao, Iglybuff. Lo siento mucho. La verdad que es muy bonito, pero. No. Es un Little Pokémon. Uy, uy, la que se avecina. Que si mal no recuerdo, toca luchar contra Tilo. Así que. Y nos curará los Poké. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a meter a a la primera. Por si tengo que envenenar. Y vamos a meterla por aquí. Y aquí es, hay un Snapple. Y... Ahí viene Tilo. Mira, mira, Sly Pintora. He superado la gran prueba y ahora yo también tengo una super porcera Z. Qué guay, ¿no? Venga. Vamos a echar un combate a ver si has mejorado. Además, el pueblo Hanna es el lugar perfecto para un duelo, si, se, si parece sacado de una peli del oeste. Por supuesto, antes de que empecemos, me asegura de que tus Pokémon estén pletóricos. Sí, cura a mi hijo la perra. Y ahora sí, luchamos todo lo que tú quieras. Pikachu Dartrix. Y los demás se han puesto las botas con las tortitas que ha hecho mi madre. Estarán hasta arriba de energía. Venga, a pasarlo en grande. O sea, tiene más. Tiene Pikachu, tiene Dartrix y tiene más. A ver qué nos manda al primero, el tilo este. Tilo. Dartrix al primero. Es planta volador. planta solo nunca me acuerdo en todo caso se va a comer un un acoso oh no, va a usar un poder Z vas que se va a cargar a Annie madre mía madre mía que se va a cargar a Annie ahí. Picotazo venenoso Venenalo Picotazo... ¡Oh my god! Pokémon Vamos a meter a... Rommel Y vamos a usar un colmillo inyo. Y mandar a la porra al Dartrix. En plan, toma, eso te pasa por elegir un Pokémon inicial que es peor que el mío. Podrías haber sido listo. Y cuando yo dejé a Poplio, haber elegido a Poplio también. Va a sacar a Pikachu. Yo quiero cambiar. La verdad es que no tengo nada que ganar a Pikachu. Pero vamos a meter a. a Anto. este tipo de roca. Y vamos a usar. No sé qué ataque es el mejor. Por el momento vamos a usar lanzarroca. No quita mucho. Bola, bol, tío. Uh. Nada, lanzarroca. Y vamos a ver cuál es el tercer Pokémon. el 21. 21. Noibat. Es volador. Uff. Iba a usar a Annie por la parte de dragón. Pero es que es volador y Annie es picho. <risa> eh... Y tiene más Pokémon. Venga. Vamos a usar a Driusito. No, no, no. Vamos a usar a Annie. Porque yo creo en Annie. Perdón, en Annie no, Siul. Venga. Siul, necesito que te cargue ese Noibat con un beso de drenaje. Solo con uno. ¡Cómalo! Es <ríe> que mis Pokémon son buenísimos. <ríe> y saca a Ibi. Venga, sí, vamos a meter ahora... <ríe> a Silent Nico. <ríe> vamos a trolear un pisco aquí. Así no puedo usar ni ataque rápido, ni rapidez, ni nada de eso. Y nos estamos pasando un poco del tiempo Llevamos 28 minutos, casi 29 Y vamos a usar El poder Z De tipo volador Con picado supersónico contra ese Eevee Que usa un ojito tierno Que me baja el ataque No pasa nada, esto es un ataque especial Y Silent Nico Se va a cargar a ese señor Claro que sí Picado supersónico. Ya, no, está guay. Lo deja con uno de vida. Madre mía. Vamos a leer la restricción. Lujito es Venga. Hasta el 20, perfecto. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuánto has mejorado? ¿Cuándo has mejorado tanto? Sí, desde que me desde que luché contra ti con un Pokémon de menos. Ha sido un combate guay. A mí a, a, y a mis Pokémon también les ha gustado, les ha dejado un buen sabor de boca. Tricks. Toma, pintora, te voy a dar uno de estos. Que no se diga. Un directo. No, un directo es lo que tendría que hacer yo. Metes <risa> lo que acabas de obtener en el bolsillo de objetos. ¿Sabes que esa aura tan fuerte que envuelve a los Pokémon dominantes? Pues si aceptas un golpe crítico tras usar un directo, no hay aura que valga. Por cierto, el poder de el poder rotón.